¡Hola chicos y chicas! Hoy venimos a hacer un vídeo de Minecraft es mi primer video en YouTube, así que voy, no soy tan, soy tan experto, que digamos, eh, venimos aquí, vamos a hacer un imperio con el mod de Assassin's Creed Constructory. 2.1, porque el 2.2 no me gusta mucho porque pesa mucho y bueno, le vamos a aceptar y esperamos a que acepte, a que salga el menú principal secta chico secta Entonces, un jugador, bueno, en esta ocasión les voy a enseñar cómo crear un imperio en as... en en Minecraft. Primero se descargan cualquier mob que quiera, cualquier texture pack. Yo tengo en este caso el de Sensei y el de Naruto. Pero podemos entonces donde le dan ya. Le dan aquí donde dice Crear nuevo mundo Y donde dice modo de juego Le dan clic hasta que diga creativo Cambian el nombre Y le dan crear nuevo mundo Pero ya yo lo tengo creado Entramos a Mi partida Mi partida se llama Assassin's Creed Craft Bueno entramos Y esperamos a que cargue tío A que cargue Carga tío carga Esperamos a que todo cargue bien Hostia, está lloviendo Está lloviendo bueno, me... Y ya yo tengo parte del imperio creado Primero, la primera parte Hostia, Qué lento está por la lluvia La lluvia también pone un poco lento el juego bueno, El truco es crear un piso, un piso muy largo. largo, largo, largo, largo, largo, largo, largo, largo, muy largo para que puedas comenzar, para que podáis comenzar a hacer tu imperio. Hostia, ¿Qué pasó? Bueno, eh, en la tecla E, en el modo creativo, te van a aparecer todos los bloques de construcción los de decoración, las piedras rojas los de transporte, varios con esto puedes crear pillitos, llamas pez de plata, humanos, etcétera entonces, aquí nos vamos a, vamos a crear un horno para que para que cuando nuestro juego tenga no les digo para cuando nuestros amigos que con que vayamos a compartir nuestro mod de juego eh, tengo un Royale de todo chicos bueno, no me estoy confiando rubio sino que me salió por naturaleza por naturaleza lo de los lo de cubano entonces nos vamos y... que más hacemos a seguir haciendo el piso me he aquí en piedra, piedra, como oh, piedra la piedra, la piedra, la piedra no se lo ¿eh? piedra, piedra roca, piedra hostia pero con esta pantallita y piedra. Sí, piedra, piedra lo a construir y les voy a dar un adelanto bueno amigos ya hemos construido parte del piso eh, Hay que hacer como les digo Una estructura Recta para poder hacer Para seguir rellenando Lo que es, es esta capa de piso, bueno, yo desde aquí voy rellenando. Aquí, aquí empezamos clic derecho y a correr hacia atrás. Se va rellenando solito, sin mucho problema, se va a ir rellenando. Uh, uh, había un amigo, un amigo mío que me comentó que primero tenía que hacer las paredes, las, pu las puertas todo, antes de todo. Pero yo le contesto que no estamos en modo supervivencia, o sea, no nos van a matar por estar construyendo ni nada. esto es en el modo supervivencia que uno construye lo más rápido posible antes de que, que anochezca porque pueden llegar arañas, zombies, etc. Pero en el modo creativo es un poco más como les digo más más fácil más fácil todo puedes crear con como tú quieras bueno empezamos a seguir haciendo las paredes sabes lo que me dieron ganas de hacer una casita pero vamos a hacerlo con un bloque decorativo más bonito que bloques bloques de oro mineral de oro eh, bloques de lápiz azul. Oye, lápiz azul. No, no quiero lápiz azul. Quiero bloques bonitos para hacer casas. Eh, este bloque me gusta, ladrillos de piedra. Eh, lo cambio por la arena. botamos la arena. Entonces comenzamos a construir las casitas, chicos. Las casitas. Voy a hacer una casa aquí, al lado de los. de los señores. Narices largas. Empezamos. Clas. Clas. Clas. Otro más y listo. Déjenme ¿Es que, bueno, la escalera... escalera... Bueno, aquí... Hostia. Bueno. Por fin, por fin... Sí, listo. Ahí empezamos a rellenar aquí. No, este no. Sí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí... ahí, ahí, ahí. Tenta, pero no. Oh, no, no. Ya está anocheciendo. No pasa nada porque estamos en el modo creativo. Eh, le envío un saludo a mi amigo Cristian, Agustín, Moisés. Y eh, vamos a terminar de construir esta casa. Bueno amigos, otra cosita que les voy a enseñar es las ventanas, ya hemos hecho todo el marco de la puerta, hay que seguir rellenando aquí para poner nuestra puertita pero otra cosa muy importante es para que entre la luz para que entre la luz tienes que poner ventanas y antorchas, pero las antorchas son para la noche pero mientras estando en el día tenemos que tener una ventana, rompemos aquí para que haya huecos y podamos poner nuestra ventana tecla de y buscamos el vidrio el pitrio pitrio ponemos el pitrio en el lugar que lo queramos poner y así entra la luz en el día y siempre en cada casa ponemos una torchita torchas Antorchas Antorchas Antorchas eh, No me gustan las Antorchas rojas, las puse afuera Porque Porque Daba un toque de Como les digo Un toque bonito al, al, al, A las A las paredes Pero no me gustan las torchas rojas Creo que en este modo hay puras antorchas rojas Pero vamos a verificar de todos modos la, la, la, la, la comida comida oye hay una piedra de fuego creo que hay una piedra de fuego ladrillos, vamos a probar este ladrillo en cada la sí hay que poner un horno pero ya va la un momento la la la la la a poner. El horno, este bloque me llama la atención, mucha la atención. Hostia, este bloque muy, muy extraño. Y se mueve, tío. Es una cosa que... Hostia. Pero bueno, vamos a buscar la antorcha que andábamos buscando, bloque de oro, la... la en la uh, torche aquí está la torche bueno buscamos el espacio donde vamos a poner la torcha eso y la pegamos donde queramos Entonces, listo ya tenemos luz ahora vamos a hacer la puerta buscamos la puerta aquí la puerta puerta puerta puerta puerta bueno, yo creo que la puerta hay que crearla, crearla, creo. Vamos a ver qué tal esto. ¿Qué es este panel? Panel. Poner el... el panel. Oh. lindo el panel y podemos poner una puerta y se ve bonito. jajaja ja, ja, ja, ja. Bueno amigos ya hemos concluido la casa. Tiene sus escalerillas, escaleras, sus doble puertas, su chimenea, un bloque decorativo, sus antorchas y últimamente ponemos un cuadro lo que sea lo que sea. No amigos. Eh, bueno. bien y bueno chicos y chicas esto fue todo el primer vídeo y cuando en el próximo vídeo subiré otra parte de, de la creación del imperio espero que les haya gustado suscríbanse muchos likes bueno chao chao saludos adiós